¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy trata sobre estilos de ropa, que sería ropa, estilo o estilo. También sirve para carácter. Por ejemplo, él tiene buen carácter. Eh, empezamos. Entonces, por ejemplo, la ropa puede ser ropa llamativa o ropa sencilla, ropa eh, original o rara, depende de la cara... Por ejemplo, bueno, ropa cómoda eh, o ropa elegante. Nos acordamos que esto era elegante o de lujo. Por ejemplo, esto era salón porque es la habitación de lujo, donde están los invitados. Luego, por ejemplo, puedes tener un estilo gótico, que sería ropa negra, gótico. O estilo hippie, ropa hippie, ropa antigua. Eh, ropa de fiesta, nos acordamos que esto era fiesta, ropa de moda, moda es así, por ejemplo, a mí la moda me gusta o no me gusta. Y por último, pues ropa panque o vaqueros. Gracias, adiós.